Live, baby. Yeah. son pura pose en el ghetto no lo reconocen guardo en el closet esqueletos que tú desconoces en estas air forces me llaman flamethrower putos de games over no quiero fame it no quiero fama no pero a estar de gira desde el lunes hasta el sábado me dicen tony Cavalos soy el que mira todo con casi cerrado el párpado soy el que Bañado en puro kiff termino bien cocido, soy el duro del pif Traigo metáforas, barras, juegos de palabras Solo tengo estas dos bolas, no es un juego, mi palabra World up, estas palabras van arriba Traigo frases muy macabras, como brujas ardidas En la edad media, aquí no hay piedad necia Pura maldad seria, en esta ciudad de histeria Tienes que andarte con cuidado, con dinero en las medias Más cuando ratas ascendían, ascendían a la micro Cuando yo ascendía en el micro, ahora ambos tenemos barras Pero no del mismo tipo Tú no tienes cerebro, no hay comida pa zombies Si robas a las doñas descansando en la combi Por una roca en la boca, agarra el rollo motherfucker Porque bajarás en trozos si te suben a la troca Si es el barrio aquí, recuerdas al morro de aquí De niño era calmado y ahora es sicario el G